Sigue la atención por el reclamo de los policías retirados. Hace un rato escuchábamos la versión que contaba el señor Carlos Gallo y está lo que tiene que contar, o mejor dicho, está la palabra del gobierno de la provincia. También está aquí con nosotros y vamos directamente a Silvia Santos, que está allí también para bueno, conocer esta, esta voz, ¿no? porque lo que decíamos al principio, Silvia, vamos a conocer las voces en todos los aspectos y el, el tema está en que se solucione lo que estos policías retirados están reclamando. Así es, seguimos en casa de gobierno, aunque afuera continúan los manifestantes de Amopol, los policías y penitenciarios retirados, esperando una respuesta, como ustedes decían, por parte del gobierno de la provincia. Y para eso estamos con el titular de la Oficina Técnico, eh, técnico Previsional, que es justamente el lugar a donde se dirigían esta mañana los manifestantes, para que nos dé una respuesta a este reclamo. De... Jorge González, eh, González, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por venir. Eh, lo primero que quiero decir es que lamentamos mucho los hechos que ocurrieron en el transcurso de la mañana. Segundo, que consideramos el reclamo como legítimo por parte de los policías retirados y del servicio penitenciario. También queremos aclarar que el gobierno desde... ...al lado de los policías retirados y del servicio penitenciario. Y que desde la oficina técnica previsional... Hemos hecho todos los actos útiles y administrativos en tiempo y forma para presentarlos en ANSES. Eh, queremos aclarar que el primer tramo se pagó en agosto, recién los meses de eh, el mes de marzo y el mes de abril, con quedó pendiente mayo, junio y julio, los cuales fueron presentados al ANSES en el mes de agosto y recién. Fueron aprobados en octubre, la última semana de octubre. Por lo cual, quien tiene un pleno desconocimiento es el señor jefe regional. Por eso concurrimos con una nota de los ministros de gobierno y de la para solicitar su intervención. Porque el gobierno de la provincia hace todos los esfuerzos con todos sus decretos de pagos a los activos, los cuales se trasladan al personal retirado y el servicio penitenciario y, y, y pensionados y se acompaña toda la documentación que acredita el pago de los aportes, que es lo que es, y esos pagos deberían eh, trasladarse al servicio de los retirados, cosa que hemos tenido una demora y un rechazo a un ítem que es de carácter remunerativo como es el ítem de seguridad que el ANSES no lo reconoce y que ha sido pagado debido a que cuando arrancamos el año, arrancamos con un 40% de aumento para todo el personal. Luego, como reitero, por la inflación, que todos es de público conocimiento, hubieron cambios de decreto. Pero así todo, el, la provincia, el gobierno de la provincia, la OTP, hicieron, reitero, todos los actos útiles todas las presentaciones ante el ANSES para que fueran pagados y hasta el día 27 de octubre que recién se aprobó. Por eso hemos podido remitir la documentación correspondiente al segundo tramo que lo estaremos presentando la próxima semana correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. Pero, vía, redes, vía redes, hace algunos minutos, Carlos Gallo dijo que la responsabilidad era del gobierno justamente por no haber presentado los papeles en tiempo y forma, a ¿eso se refiere? Claro, lo que yo eh, le quiero decir al jefe regional del de trámite, porque nosotros hemos presentado todo en tiempo y forma en el mes de agosto y recién el organismo, reitero, aprobó el aumento de mayo, junio y julio y en forma arbitraria nos desconoce un ítem que es remunerativo y que se tiene que pagar a los retirados, eh, y lo aprueba de eh, todo el gobierno tratando de que esto saliera. Y por eso pedimos la intervención del señor Gallo, que él como jefe regional de Mendoza apoye los reclamos de Mendoza, pero que acá el que está desconociendo el sistema es él, él desconoce el procedimiento. En síntesis, ¿cuántos meses de actualización salarial les adeudan entonces a los retirados? Reitero, mayo... ahora ...en diciembre, sí. y eh, estaríamos remitiendo la documentación la próxima semana correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. Bien. Bien. Luego depende del ANSES. Y de ahí en más ya depende del ANSES, por eso... Eh, humildemente le solicitamos la intervención al señor Gallo para poder eh, acelerar los tiempos, a pesar que establece la ley 4176 de transferencia de, de la caja de la provincia, que es hasta seis meses, pero con esta inflación es imposible esperar seis meses poniéndonos en el lugar como se está eh, avanzando en la desvalorización que tiene cada uno los aumentos que se van dando. Entonces, es, es solamente eso. No es que no trabaja, trabaja todos los días y trabaja en tiempo y forma para dar cumplimiento a estos pagos, a estos reclamos que el sector de los retirados vinieron esta mañana a hacerlo, justamente lo consideramos, reitero, legítimo el reclamo y... En, en diciembre estaría saliendo este primer pago y estamos trabajando para que esperemos que lance el tramo y en enero se estuviera liquidando, enero o febrero se estuviera liquidando el segundo tramo. ¿Recién en febrero tendría entonces liquidados todo lo que se les ha deuda? Eh, sí, hasta el mes de octubre, porque siempre tenemos que esperar que se liquide, por ejemplo, el último aumento de noviembre se va a liquidar en diciembre. Bien. Y ahí acompañamos los aportes, eh, que va a la certificación de aporte que hace la el conflicto, Si es que los manifestantes por supuesto lo aprueban, porque por un lado tenemos la palabra del gobierno que nos está relatando a usted y por el otro lado la oficina de ANSES que dice otra cosa. Eh, exactamente, nosotros hemos estado hablando con la gente de Amupol, hemos estado hablando con los policías retirados, explicando esta situación en cada uno de los de la, de, oasis de la provincia seguridad han recibido a autos convocados. Es decir, estamos preocupados y ocupados para que esto salga. Nosotros somos los primeros interesados en que la familia policial reciba lo que realmente corresponde. Jorge González, muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Bien, hasta acá entonces la palabra del titular de la, técnica, de la oficina técnica donde justamente esta mañana venían a reclamar. Los... que todavía no se les había asignado, que tiene que ser justamente el mismo monto que los de los policías que están en estos momentos en acción. La palabra entonces desde Casa de Gobierno. Muchas gracias. Hasta gracias luego. Gracias a vos, Silvia. Bien, es llamativo cómo se este, mezclan o, digamos, chocan las dos versiones, porque el gobierno de la provincia está diciendo, nosotros arrancamos los trámites el 29 de agosto y ANSES es la que dice, nosotros requerimos la información el 29 de agosto, o sea, dos semanas después, y esa información era parcial, era insuficiente, con lo cual volvimos a requerirla y apareció recién a fines de septiembre. Es decir, los dos se acusan exactamente de la misma dilación. De la misma. Y hay algo que es innegable, y es que los policías jubilados van a cobrar aumentos correspondientes al noveno mes de este año, recién en enero. Exactamente. ¿Qué es lo que ellos están... en el país con los índices inflacionarios y demás, todos la vivimos, la realidad. Es decir, que esta, este reclamo es genuino por parte de personas que tienen que esperar muchísimo tiempo porque uh -huh. se dilata en el proceso para poder cobrar algo que se necesita más hoy en estos tiempos. Destaquemos esto que decía el, justamente el titular del OTP, el gobierno entiende la legitimidad de este reclamo que están haciendo, comprende lo sensible. La semana que viene presentarían los documentos necesarios para que puedan cobrar en enero. Ojalá.